Bueno, estamos eh, con Yasmín eh, y acá en la casa de Moni, con su familia, con su mamá, con su papá, con su hermana, con su sobrinito y su familia y amigas. Eh, vamos a sus primas también eh, para recordar a Mónica Jara, su vida, todo su hacer. Así que vamos a ir conversando y, y compartiendo alguna anécdota, alguna experiencia que nos parezca, digamos, que nos que nos traiga la memoria, su presencia, en el marco de esta enorme lucha que tenemos por delante, ¿no?, que es la lucha por justicia, y lo que queremos también es recordarla a ella como maestra, como estudiante, como peluquera, como jugadora de fútbol. ¿Eh? Como repostera, que también era secretaria de la familia, ¿no? Todas las aristas que de la vida y lo activa que era, digamos, en su hacer, cocinera también. Eh, acá está cuando se fue del viaje de egresados. Después. Acá cuando salió del primario, que era escoltas. Esa soy yo esa es su abuela, su abuela Judy. Sí. Sí. Yo y ella. Y acá estamos los tres, juntitos en la cama. Sí. ¿Tenías el pelo más oscuro? Sí. sí. Eh, acá está cuando salió de quinto año con su hermano. No. María no el 14. si hubiera no tenido 14 no va, Juan. No, pues era, era mi bebé, ¿no? Juan se hizo un tatuaje. Eh, como anécdota, ¿te acordás la otra noche? Cuando estábamos cenando acá. Yo le una fecha tenía. Esta es la fecha que conocí a Moni. Empecé a sacar la cuenta, era en el año. Yo le digo, Moni tenía 13 años, Juan. Claro, sí. Qué con los grandotes. Sí, Ella tenés. tenía 13 y él 16. Ahí, ahí fuimos todos. Es más, tenemos más fotos de estas, muchas, donde armamos carpa, donde jugaba ella fútbol con los, con los chicos, sí, todo. Sí, sí, acá, acá sí tendría. ¿Qué dice mamá vos sola, maestra? Seis años, sí. No, esos son eh, mis 32 años. Se llevan dos, dos años. cumplí los 32. Eh, Moni del 87, del 87. Ah, sí, yo iba a preguntar ¿cuándo, cuándo era la sesión. ¿Y Juanjo era el 89? Sí. ¿Cuándo cumpleaños? El 20 de febrero. 20 de febrero. ¿El 87? Sí, sí. Yo ese día, lo decidí, eh, este año, lo decidí pasar solita. Estaban todos muy preocupados. Yo me encerré acá y no permití que nadie me vea, que nadie... Estuve sola, porque fue fuerte, o sea, fue muy doloroso. Sí, sí, El último cumple, ¿ustedes se vinieron? Sí, y nosotros nos quedamos. Sí. Ese fue uno de los últimos cumples. Eh, ella le... Sí. Sí, sí, sí, ella le hacía las tortas a las nenas, por ejemplo, hoy no sé, le irán a comprar una torta a Maya porque ella era la que le hacía las tortas, unas hermosas tortas y riquísimas tortas que ninguno hemos comido una torta como la de ella. Sí, sí. Era nuestra repostera, por eso. Era todo. Eh. ¿Y vos ¿Cuántos años te llevabas? 3, porque 3, 4 a ver, yo cumplí 32 yo cumpliría el 35 Sí, 3 sí, no, años 3 sí, años ¿y no sé. Eh, no, de más grande empezamos como a tener más relación cuando era más chica yo no, no tenía mucha relación con ella pero así si de más grande sí empezamos ¿ya ah. te acompañó la... Estaba en el embarazo, sí. Estaba Sí, estábamos esperando para hacerle el baby shower a sí, sí, cuando él naciera. Cuando estaba. nació. Sí, mi sí. amor. ¿Y, eh, ¿Y Moni fue mamá a qué edad? ¿Cuándo fue su más grande? 2021. Sí, porque Maya cumple 14. Sí porque ella tuvo un problema en, en los ovarios, entonces él, supuestamente no iba a poder tener hijos. Y resulta que después apareció Maya. Era un porotito y no se sabía si era un kíster o era un bebé. Tuve mucho internada y hasta que dijeron que sí, que era un, un bebé. Así que... Y estaba estudiando ella eh, instrumentador quirúrgico. Sí, sí, ya había... En Cipolletti en un privado y ya estaba, o sea que ella se enteró en junio. en julio del embarazo ya y ella terminaba ese fin de año, o sea había sacado todas las materias muy bien porque eso lo que tenía una inteligencia.